Quien acaricia a un tigre acaba perdiendo un brazo, como norma general, en un porcentaje muy alto. Pues de eso va el trading también, de porcentajes muy altos. Y de eso también va el vídeo de hoy, de porcentajes muy altos de que ciertas entidades le den tus datos a Hacienda. ¿Esto es malo? No. Cumplen con la legalidad vigente. Pero eh, también queremos todos estar informados de qué entidades son las obligadas a hacer esto, ¿no? Creo que la información tiene que fluir en ambos sentidos. No, vuelvo a repetir, no digo que sea malo, simplemente es conocimiento. Y como un alumno aventajado, lo ha pegado en el canal de alumnos, eh, pues bueno, yo me he aprovechado, bueno, lo que es la realidad, ha habido trabajo que no he tenido que hacer porque ya me lo han facilitado y tengo aquí un Excel con... Todas esas entidades. Os voy a dejar aquí debajo un link para que podáis ir, verlo, etcétera, etcétera, y ya, y ya vosotros eh, tranquilamente ver. Pero vamos a echarle un pequeño ojo para ver mmm, algunas de esas que tenemos por ahí que creo que son interesantes. Y aparte, tenemos alguna que otra noticia también por ahí que, que investigar. Que bueno, puede ser eh, eh, puede ser interesante. Así que bueno, mmm, sin más dilación, vamos al lío. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, en primer lugar tenemos que entender, primero suscríbete y dale a la campanita, seguro, eh, tenemos que entender que eh, el, muchas de las entidades que nosotros utilizamos tienen un nombre diferente, ¿vale? Uh, entonces, bueno, curio por curiosidad, eh, os voy a decir que hay alguna que ha salido corriendo de España, ¿vale? <ríe> había dado del registro y se ha dado de baja eh, entonces, eso quiere decir que ha hecho a mí no me no me cuentes historias, que me estás poniendo las cosas muy complicadas, así que me piro uh, os vais a sorprender os vais a sorprender de qué entidad es y a más de uno le va a venir bastante bien porque esa entidad además tiene futuros eh, tiene, bueno, pues una serie de, pues puedes invertir en oro puedes invertir en metales preciosos ¿no? en general, eh, y bueno, pues eso creo que a uno le va a gustar eh, por otra parte bueno, pues es interesante que una vez, una vez que vengáis aquí el link os lo voy a dejar cojáis la lista es un Excel eh, veáis con los exchanges con los que trabajáis eh, qué es el es o si alguno eh, os está ayudando a invertir o, vale porque hay un poco de todo uh, algunas, algunas sorpresas vale yo bueno lo he puesto aquí que los exchanges que dan datos hacienda para ver el listado simplemente pulsáis aquí y os va a cargar un Excel y bueno aquí una pequeña explicación de, de lo que de lo que es eh, bueno tenéis más cositas por aquí oh, trading pure, oh, pure pro gratis bueno pues por aquí lo tenéis eh, para que lo veáis eh, el que quiera eh, os voy a recordar que en la tienda tenemos todo al 45% de descuento o casi todo lo que, lo que se podía poner por, uh, por aquello está todavía está en oferta hasta creo que al final va a ser hasta el día 10 vale porque alguien me ha pedido pues hay gente que está en paro me han pedido oye puedes esperar hasta el día 10 eh, porque oye yo cobro el paro y me gustaría hacer el pago eh, a plazos y, oye, por supuesto que sí, faltaría faltaría más, faltaría más. Entonces, hasta el día 10 va a estar, se puede hacer el pago a plazos en tres veces, tenéis que, para eso, eh, bueno, os lo indica en la web, cuando hacéis la compra, me mandáis, entonces yo os mandaré, o, o yo, quien, la persona que esté detrás en ese momento, os mandará un link de pago, ¿vale?, en el cual tendréis la opción de hacer por Klarna el pago en tres en tres eh, veces, como aclaración, porque hay gente que la ha pasar, cuando hacéis el pago en tres veces, el primer pago es un poquito más caro porque ahí es donde os meten las comisiones del crédito. Ese pequeño crédito que dan. Dicen sin intereses, pero evidentemente tienen unos gastos de gestión y, y ya está. Luego las siguientes son más, son más bajas. Eh, bien, dicho esto, vamos a lo importante. ¿Qué, qué exchange así? Que nos suenen, y os lo digo así, lo estoy viendo aquí, es que el, donde tengo la pantea del Excel no me deja compartirla aquí porque tengo un problema de incompatibilidad. Pues vemos, por ejemplo, Bit2Me, BitBase, eh, Blogs, Trade Republic Bank. Esto es, bueno, es otra historia, sí, pero no, pero bueno, estoy viene de Alemania. Eh, así BitGo. Eurocoin Pay ¿vale? que ya más de uno lo conoce así de aquella manera Bitpanda Bitpanda es la que ha decidido pirarse se ha dado de baja el día 28 de marzo ¿vale? del registro o sea que en principio Bitpanda, Bitpanda.com ha dicho hasta luego Lucas Binance, evidentemente Shitcoins Club, es un club de inversión y demás eh, aquí hay varios, Revolut y Revolut con dos o tres de sus empresas cuidado eh, os va a sorprender pues que hay empresas pues como Prosegur que se ha dado de alta Prosegur Crypto eh, eh, la la sociedad que, que lo mm, eh, se llama Prosegur Custodia de Activos Digitales SL para que lo veáis lo bueno aquí una una húngara un, un de bots no sé quién es el Rand protocol, material Bitcoin, os sonará también seguramente, de las chapitas. No es por las chapitas en sí, pero es por el tema de, de que ya sabéis que en su web se puede intercambiar eh, Bitcoin, pues mm, están de alta. Eh, así es que, es que hay un montón de sociedades que, que podemos conocer más, podemos conocer menos, eh, pues tengo una fintech que hay aquí, Cryptomat Uh, Atani también anda por aquí está Bitstamp, uno de los exchanges más antiguos, eh, de hecho si queréis ver dentro de exchange, eh, sin ver el BLX, el, un, los valores o Bitcoin desde su antigüedad <risa> más antigua pues Bitstamp a la chita cayendo se dio de alta el 7 de noviembre del 22, o sea que lleva unos cuantos meses, atentos a esto Coinmotion, CryptoPocket, eh, eh, método Bitcoin, eh, Revoluto otra vez con otra de las sociedades eh, la de chipre en cuestión eh, bitpanda eh, que se dio de baja con una sociedad se da de, de alta eh, con la otra eh, entonces bueno hay que hay que tener ya cripto ahora cripto muchas de estas de las sociedades que podéis ver en la en la en el excel pues veréis que son sociedades que posiblemente pasen a formar parte o bien de otro exchange o bien de otro banco entonces, bueno, venís, a, venís lo, lo descargáis, le echáis un ojo, echadle un ojo porque vale la pena, vale la pena. Bien, eh, dicho esto, vamos a mmm, donde lo tengo por aquí. Bueno, tenemos el día 3, eh, como recordatorio, 3 de mayo, 2-3 tenemos reunión del FON, el día 3 tenemos charlita, ¿vale?, importante, y dentro del calendario de inversiones de esta semana, lo importante, más importante va a ser el viernes que viene el PCE, ¿vale?, eh, y son datos importantísimos cara a la posible decisión que pueda tomar el fondo el día 2 y 3 de mayo entonces bueno eh, os lo digo para que tengáis en cuenta que este viernes puede ser un poquito a partir de las dos y media que dan el dato o a partir de las 2, que siempre es un poquito antes ya se si es que empieza la cosa a, a dar vueltas pues puede ser un poquito esperemos que bueno no yo creo que esperemos que bueno que sea el dato eh, por otra parte algo interesante, ¿vale? El Tesoro estadounidense quiere endurecer las normas para las entidades no bancarias. Es un poco como la ley Mica, eh, aquí en, en Europa, eh, por así decirlo, es decir, vamos a ponerle las cosas complicadas a eh, exchange o entidades no bancarias, sobre todo exchange, ¿vale? Eh, con todo esto para que los bancos, pues bueno, saquen su tajada, como siempre, que son los que la tienen que sacar. Está bien, yo, yo creo que la regulación es buena, debe, debe de, de hacerse, mientras no sea demasiado intrusiva. Y por otra parte tenemos al presidente de la SEC que le están tirando de las orejas diciendo, a ver, ¿tú de qué vas que estás ya frenando demasiado todo esto? Eso ha sido muy bueno, eso ha sido hace un par de semanas, si no recuerdo mal, eh, le han pegado un buen tirón de orejas, o la semana pasada, la semana pasada que fue. Eh, y oye, tirón de orejas a la SEC y bueno, pues empezar una, una regulación un poquito tal, si es demasiado eh, brutal, pues hay empresas como eh, Coinbase que dice, me piro de aquí. Bueno, pues se van a, a un sitio donde sea todo más, más fácil, pero claro, pierden una parte de clientes. Yo creo que cumplir con la normativa en Estados Unidos es básico y para eso están exchanges tipo Kraken. Eh, cumplen con la normativa, son entidades bancarias además, Kraken es banco, tiene licencia bancaria, con lo cual creo que puede tener el camino mucho más fácil. Yo, no sé, luego ya cada uno toma sus propias decisiones, creo que es una muy buena opción, y por ahí abajo por supuesto, tenéis un link de referido que a mí me puede reportar algo, poca cosa, la verdad, que es una castaña, pero bueno, eso es lo que hay. Bien, y con esto, claro, pues, ¿qué ha hecho el SP500 hoy? Anda, pues resulta que han pasado tonto, tonto, tonto, ¿vale? Ha empezado tontito, aquí, para pa la baja, pero de repente se han contado con la media de 100 y ha dicho, uy, pa, reboto, ¿hasta dónde? De momento no está siendo capaz de cerrar por encima de la de 50, se encuentra que la perdió, la retesteado, no ha podido, me voy a la de 100, vuelvo a intentar atacar. Por eso, cada vez que pierdo una zona y la retesteo, intento atacarla. No, es lo lógico. Eh, es como cuando vas a luchar contra alguien y según llegas te hace va Y te mete una ofeta y dices, bueno, voy a intentarlo otra vez. Y te hace ¡Bam! Y dices, ya verás como la tercera va encima y me tumba. Y efectivamente a la tercera te hace ¡Bam! Y haces Vale, Pues aquí... Lo intenta, lo intenta, lo intenta. Y es lo que yo creo que vamos a hacer. ¿Con qué? ¡Mierda! perdonar por el mierda, pero no lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque es que se me ha puesto todo en blanco. Se me ha ido al carajo todo y de repente... Pero bueno, le he dado la pausa a grabar y he seguido. Así que bueno, no ha pasado nada. Bueno, pues digo que es lo mismo que yo pienso que va a pasar con Bitcoin. Eh, esa zona de momento la estamos salvando. Vamos a moverlo un poquito para acá vale hemos tocado y respecto al análisis que hicimos ayer muy completo, total, viendo desde una gráfica limpia, dónde ir, cómo ir y cuándo ir eh, era este, efectivamente, el TP1 el TP2 a la baja, la zona de colchoncito justo hemos ido a tocar, ¿vale? para que veáis un poco cómo funciona la cosa vale la zona que marcamos al final de confluencias, ¿vale? recordar esa zona en la que se mezclaba todo, bueno, pues ahí eh, justo hemos ido a tocar y de momento estamos rebotando, yo pienso que lo ideal sería que llegásemos a tocar en condiciones aquí, incluso una mecha por debajo. Pero, bueno, si el mercado decide que ya está, pues ya está. Eh, vamos a ir atrás a este, porque, porque aquí tenemos eh, algo interesante que poner. Y es que, vamos a bajar aquí, cuatro horas, ¿vale? Esta línea de tendencia ¿vale? puede ser la que nos marque el ritmo. De momento tenemos un toque, no hemos podido. Al no poder con el máximo relativo anterior, nos hemos ido bastante más abajo. Hemos perdido incluso una zona de soporte que era súper importante, con lo cual lo podemos tomar como una falsa ruptura en principio, o un primer intento. Y es lo que, lo que decíamos antes, ¿no? Llega, lo intento. ¡Fa, bofetón! Ahora, ¿qué tengo que hacer? Volver a intentar intentarlo. <risa> intentar intentarlo. Fíjate lo que acabo de decir. Vaya, barra basada. Si me pegaba bofetón para, para pensar que lo voy a hacer otra vez, tendría que tener un mínimo ascendente. ¿vale? Pero, de momento, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues depende de la temporalidad en que lo haga, nos vamos a encontrar con que aquí tenemos una eh, confluencia, aquí tenemos otra confluencia y resistencia importantísima que acabamos de perder. Y la línea de tendencia, vale yo creo que va a ser de momento un muro bastante difícil de tirar. No sé en qué punto iremos a tocarla, ¿vale? Si es que vamos a tocarla, que yo pienso que sí. Para eso que necesitamos pasar estos máximos y pasar estos máximos, tenemos aquí dos escaloncitos, primero en la zona de 27, 8, 25 aproximadamente, y luego en la zona de 28, 350 aproximadamente. Y una vez que lo rompamos, pues podemos pensar en, la siguiente, en el siguiente objetivo, pero esto es paso a paso. Si nos vamos al mercado de diario, ¿vale? evidentemente la cosa... Uy, qué se ha quedado esto... La cosa es muy distinta, pues bueno, hemos tenido una caída de lo más normal, tenemos marcado el punto de confluencia, ¿y dónde hemos topado? Ay, amigos, con la iglesia, digo, con la... con los morados, con la... con la media de 50 ciclos, lo hemos tocado, y PIM con una vela de momento y indecisión un poquito roja, cuanto más arriba cierre ya sabéis mejor, y si cierras verde, pues mejor todavía. Pero bueno, esto, eh, sabéis que puede cambiar en 15 minutos, y es Bitcoin. Sigo pensando que deberíamos de caer todavía un poquito más, pero bueno, eh, mientras no perdamos esta zona como zona, no como punto exacto ¿vale? bueno, pues no podremos pensar en caer a la siguiente si la perdemos y vemos que en la media de 50 tenemos un cierre de 4 horas por debajo de lo que sería ese nivel personalmente yo ya me iría a las compras de la zona de 25 ¿vale? personalmente, luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana que para eso está el mercado para que cada uno trabaje a su gusto que sería pues la zona colchón bien, dicho esto ¿Qué pasa con nuestro querido amigo el VLX? ¿Qué nos indicó ayer? Bueno, pues de momento en el camino amorfo que yo dije, pues a ver si lo cumple. De momento, ahí va, ahí va. ¿Ya se ha salido de rango? Bueno, se ha salido de rango, pero bueno, puede volver a subir y hacer el gamba. Ya veremos cómo lo hace. ¿El VLX ayer qué nos indicó? Pues una, una cosa muy importante. ¿vale? Domingo, Vela Roja con eh, menos volumen. Es curioso, ¿no? Es curioso que tengamos una vela roja de domingo con menos volumen que el sábado. Esto, esto a mí me indica que sí, posiblemente, hemos tocado una zona de soporte. Y si realmente lo, se lo marcamos aquí, ¿vale? venimos de estos cierres, vale, como no, no ha cerrado por debajo de estos cierres. Ostras, pues me parece bastante interesante, cuando menos, ¿vale? Vamos a quitarlo porque no quiero ir manchando este gráfico, quiero tenerlo limpio. Así que, bueno, teniendo eso en cuenta, es posible que mañana, que además es martes si solemos tener más volumen, tengamos un, un día al alza. Vamos a ver qué tal el R6 si lo conservamos y volvemos al alza. Y con eso, pues oye. Ethereum, por su parte, ¿qué nos está haciendo? Pues una vela roja. Y lo que decía, ¿no? pues yo creo que tiene que venir a la zona de soporte, tontear aquí un poquito, volver a coger dinero y ver si realmente eh, funciona como soporte. Tiene que probarlo bien. Eh, si no funciona como soporte y nos genera pues aquí una especie de estructura de hombro, una cabeza y aquí hacer una estructura muy similar a esta ¿vale? o incluso un hombro más puro podríamos irnos pues, un poquito más abajo, ya sabemos por su parte, ¿qué más tenemos por aquí el total market ha bajado hoy evidentemente, ha intentado ir un poquito al alza por la mañana, no ha podido, se nos ha venido abajo y la dominancia de Bitcoin subiendo ¿qué quiere decir esto? que el dinero, el dinerito en general pues se ha ido a, a Bitcoin y a algunas, algunas Stable Coins. Por su parte, el Lora Index, jugando al escondite, va a la baja, a otra vez a la zona que teníamos marcada de posible rebote. Pues zona de soporte, si la pierde se irá bastante al carajo y tendrá una buena subida de euro. Y las altcoins pues ha habido un poquito de todo, pero más bien poquito, poquito, poquito. ¿Por qué digo esto? Porque, si vamos al, vamos al porcentaje de cambio, a ver si nos dice... Bueno, pues por la parte negativa tenemos a Cake, batiendo el récord hoy, Library Case y Zeller. Eh, bueno, pues... Veis que tenemos unos poquitos, ¿vale? Aquí hasta el 5%, nada, son, po son poca chicha Y a partir de ahí, pues ya, ¿veis? Lo digo poquitos porque son 2%, 1%, pero mucho, muchos valores en ese rango del 1%, muchísimos. En el 0 también hay muchísimos, tam tanto en el, en el 0 negativo como en la parte de 0 y 1 positivos. Están prácticamente todos. Por eso digo, muy poquitos. Vamos al lado positivo a ver quién nos ha dado la sorpresa hoy. Pues tenemos a IDEX por un lado, contra el. Twitter y contra el dólar, directamente, 26%, muy bien. PDX, 10%, Badger, un 7,5%, Cirrus, un eh, 7,26%. A partir de aquí, bueno, pues 6% con Iris y ya estamos por debajo del porcentaje de techo. Incluso el 5% no hay nadie. ¿vale? Tenemos el 4, y ya el 3 y ya 2. Enseguida nos vamos eh, fuera. Eh, ¿Qué pasa? A ver si me carga aquí, como se me ha ido todo al, al carajo. Eh, quiero, no, el Cardano no, quiero cargar... Mmm, ya lo hace. seguro que sabéis lo que quiero cargar a ver que está la cosa un poquito es que me he comido aquí <risa> venga vamos a ponerlo por símbolo vamos a ir a la B y los cortos de bitcoin que hoy están bajando un 130 ¿Qué significa eso que están tonteando con la zona de soporte vale toda esta zona que era una, es una resistencia y por debajo es un soporte, pues está tontado en esa zona como haciendo una paradiña. Si aquí hace una zona de este tipo y se va al alza, pues ya sabéis lo que va a venir. ¿vale? Tomarlo como indicador de presión a la baja, que de momento se ha parado. Esa presión a la baja ha parado, como diciendo, oye, aceptamos animal de compañía como esta, esa zona de soporte. Eso es lo que parece. Vamos a ver qué nos indica en el día de mañana, que es un día de mayor volumen y es más interesante que, normalmente que un lunes. Así que poco más que añadir, os recuerdo que tenéis ahí... Ese, ese link para ver si os interesa las entidades que os van a fundir dinerito. Hay entidades extranjeras, hay entidades españolas, hay de todo un poquito. Echarle un ojo porque vale la pena y, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez para estas oportunidades que ya pensabais que no iban a venir <risa> y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.